Hola chicas, aquí estamos otra vez Y ahí está una This War of Mine Eh, sí Estoy muy contento Porque después de un tiempo eh, eh, no tenía nada que subir Y me encontré con este juego Y pues nada, se me dejó grabarlo Como con vosotros Y pues nada, eh, Vamos a crear una nueva partida mm. Sí Bueno, vale, vale este, cuero, este juego, para los que no lo conozcan This War of Mine que los dejaré en la descripción eh, El trailer, por decirlo así De cuál es, cómo es Y así Pues es un juego en el que desde vivir en la guerra, en la guerra, ¿vale? En la, en la guerra, por ejemplo Guerra mundial, por decirlo así, ¿no? Bueno, estamos aquí en una casa muy abandonada Mercurio eh, eh, ¿Lo has jugado un poquito? ¿Lo has jugado? ¿Ya te sabes los trucos? Eh, déjame decirte amigo Que... o amiga, como se le llame eh, a ver... Pues... Pues no. Bueno, sí un poquito para ver que, si me gustaba o no. Y si era... Pues, si quería subir esto, ¿vale? Y pues me gustó y toda la cosa. O sea que ahorita vamos a pasar unas cositas y vamos a ver cómo... ¿Qué nos tocó? Son un montón de refugiados, ¿ok? La guerra lleva, a, no sé, durante meses y las la ciudad se... Ajá Aquí dejo un poquito, no, un poquito Para que lo lean Si quieren póngale pausa al vídeo. Y nada, vamos a ver, seguimos A ver Es slata es Ese se llama, <ríe> ese no sabía que era un nombre de música Era música, musiquera <ríe> Por decirlo así, vamos a ver Este rápido antes de que a ver en ciudad, hace mucho tiempo espero que no bien pues este así que rebusco ruidos ajá eh, trabajan de fútbol es futbolista esta señora ay madre que pues, eh, era una madre. Oh, no. O sea, que soy una... Vale. <ríe> y ese es el único que está mal. O sea, que vale. Hay que conseguir mis medicamentos, todo eso. Ah, vale. O sea, que estoy ya viviendo en la calle después de todo. Vale. <ríe> vale, vale, vale. Vamos a ver. En primer lugar, me siento un poquito. Esta es Levanta el ánimo Corre rápido Me encantan los niños Bueno, matemáticas Bueno, no tenemos nada para Nadie para, ¿cómo se llama? Para rebuscar Bueno, sí eh, Vamos a ver quién es A ver, vamos a Vamos a mandar a Slata A que rebusque aquí A ti también Aquí te mandamos a ti También Coger todo <ríe> Como casi no sé qué es, qué es cada cosa Pues lo voy a coger todo Porque como voy a estar cogiendo No voy a coger algo que ni sé qué es Coger todo Cojo, salir Vamos arriba Tú, anciano Te... Mm. Rebus aquí Corre, correle, correle Sé que estás enfermo Pero, pero nadie te hace caso <risa> Vale, vale, vale no, eh... Nuestras cosas Vamos a ver qué tenemos Tenemos dulces Un dulce yeah. <risa> Coger todo En el momento casi no sé Qué se hace aquí ¿vale? Bueno, sí se sí, sí. Sobreviví Sobreviví claramente Pero Pero El objetivo En el que debo hacer este día No lo tengo ni la menor idea No se me ocurre Realmente Tú Coger todo ¿Agua? ¿En serio? No se abres Pues ábrele Vamos a ver cómo abre esta cosa ¿Qué la abras Para eso te pago O igual forma no te pago Pero vale <risa> A ver, a ver, a ver ¿Tú qué estás haciendo? A ver, ve a esta parte Tú ya terminas, O sea que ve con esta parte Tú aún sigues ahí Esta entra y rebusca aquí Vale, pues hemos encontrado muchas, unas cositas que yo creo que en el futuro nos harán muy útil <ríe> Supongo <ríe> A ver, salir A ver, ¿dónde estás? No Esta, a ver, no El señor ya está desocupado, ya que okay, vamos a ver qué es esto Bueno, esto es para craftear las cositas ¡Las cositas! Crafteando, vamos corriendo por el pasillo de la guerra. Bueno, a vamos a ver qué, qué cosas podemos craftear ahorita. A ver, okay, ah. se duermen descenden sin dolor de espalda, ya sea de noche o de día. Componentes que necesitamos, ok. ¿Qué se... Sillas, no, ¿Cómo es que, uh, radiador sencillo. Mm. Esto que es taller de metal eso nos serviría pero yo digo que primero fabriquemos la cama para, para luego hacer dormir a los a los como se llama a los habitantes o sea que tú te, te de, tú armarás la cama eh, tú seguirás rebuscando tú igual ya vas a acabar o sea que y tú ala no estarás de floja y pues nada, vamos. Ah, ya. Espera. <risa> a ver. Termina con eso, lo que.. Con esa parte. Y a ver qué más. Pues ahorita nada. Estaba ya todo bien. Bueno, como les iba comentando, este juego es de guerra. Tengo que sobrevivir. No sé cuántos días se su... supuestamente se sobrevive. Si sí, como. <risa> sobrevive, eh. Ya no es sobrevivir. Es sobrevive. Sobrive. la... a sobrevivir. <risa> Que babosada. Me ilusiono demasiado ¿En serio? Fuck you, war <risa> Bueno, soy muy malo en inglés Pero vale eh, Pues sí, vamos a tener que sobrevivir aquí unos días Si, si veo que, que ponen 5 likes o así O si llegamos hasta los 10 likes o 5 Y llegamos a las 100 reproducciones Como casi los últimos videos que hemos subido Pues seguimos con la serie, ¿vale? Pero si no veo que... Bueno, si... Si no veo que eh, esté interesante tanto este juego Pues mejor los olvidamos de este Y nada más hago este, ¿vale? O de igual forma tal vez lo suba de todos modos Pero pero hay a ver Hay a ver si quiero O no quiero Ah, y que, y que este se puede ¡Oh! Interesante Eso no sabía, eso apenas lo sé Recuperan, se puede recuperar a una persona durmiendo Eso no sabía Pero todos están muy bien No están heridos, nada Nada, es que como es mi gente Pues dicen, guau Aquí en la enfermería, nada se contagia ¿Qué coño de decir? <ríe> no sé qué dije, pero vale eh, Como es Vamos a ver, tenemos que sobrevivir aquí toda la, Todas las cosas como había dicho Y pues nada, vamos a ver Eh hice Unas pocos mejoras Y ya habitable Eso es cierto A ver, coger todo Que, que tomamos dos dulces Por los que tengan hambre A ver, a ver, tú Te mando aquí Corre ¡Corre que se te va la mesa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Sube la escalera! ¡Que le sube! ¡Que le sube! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que le entra en el pachondeo! <ríe> a ver, vamos a fabricar esta cosa que me interesó, fabricar, que es para todas las cositas la Yo digo que la pongamos aquí, con la mesa de crafteo, <ríe> por decirlo así Oh, lol, perdón, he escupido, en la, he escupido en la pantalla, pero vale. <ríe> la bueno, la colocamos. Tú la armas, vamos. La armas. Y nada, ya va a acabar el día, yo digo, porque ya son las 6 pm y hay que dormir. Mucho dormir. Eh, bueno, si, si, si les gusta este, este juego así, si veo que les gusta, eh, subiré una. una Un día, por ejemplo, un día y una noche. Por decirlo así eh, En cada capítulo, ¿vale? Porque, para que no sea, tan, no sea tan pesado No sea tan largo, etcétera, ¿Vale? O sea que Nada, ya son las 7.20 Y quiero ver ¿Qué se puede fabricar aquí? Me molaría un cuchillo, pero no tenemos Ok, no tenemos nada Esto, ¿no? ¿Una pala? ¿Fabricar una? Ahorita no sé qué estoy fabricando, pero... Pero creo que en el, en el futuro lo servirá O sea que... Nada <ríe> A ver... ¿tú ¿Qué haces? Vale, de noche eh, Vamos a vigilar Ahí lo podemos a vigilar a, a este, Dormir en la cama porque está enfermo Dormir, dormir Ahorita no vamos a Este, este capítulo no vamos a ver nada de exteriores No vamos a quedar en casa, ¿ok? O sea que... Eh, nada más terminamos que esto y terminamos el video O sea que, vale eh, a ver, ha sido una noche tranquila Si no, contamos de eco delante de los disparos Esperemos que siga así Ok dormí mal, con hambre Con hambre, cansado Ha... Dormido mal, con hambre Vale Pues nada, chicos eh, aquí dejo el capítulo. El último capítulo. Bueno, el último capítulo, ¿vale? Es que me confundo y es que soy, es que soy un fail total. Pero eh, nada, vamos. Eh, aquí te dejo el video a ver si les gusta. Y si les gusta, eh, que veo que le den un like, favoritos, compartirlo. Y si hay suscripciones toda la cosa. Y si veo que les encantó el nuevo banner del canal. Eh, seguimos con, esta, eh, con el segundo episodio O sea que, nada, como dije eh, una, una noche y un día Por video O sea que, nada eh, Like favoritos, que nos molan un montón Síguenos por Facebook, Twitter Y nada, nos vemos hasta la otra Chao, chao